you mm -hmm. Hasta los 35 años estuvimos aquí. Ya pues ya se marcharon todos, o sea, y nosotros también. Fuimos a Huesca a pedir la carretera y la luz. Y les llevemos un jamón, perdices y de todo. Se comieron el jamón y las perdices y la carretera, ves. Ni luz ni carretera nos hicieron. Entonces dijimos, sí, pues ya, aquí a marchar y la aceptemos. esto sí que era peligroso porque cuando llovía aquí se te va el coche y, y claro, si, si, si se te va ahí te, aquí te, va, te puedes ir para abajo y vas así navegando porque con el barro realmente es difícil tienes que luchar contra muchas o sea, aparte de tener lo primero es tener dinero algo o, o saber hacer las cosas y luego también, el mayor enemigo de estos sitios, ¿sabes cuál es? uno mismo claro, si tú no tienes la voluntad y las ganas de y tener las ideas claras de hacer las cosas pues se te apodera todo, porque abajo todo es más fácil Esto estaba abandonado. Mira, por aquí no podía pasar ni un coche. Y ahora pues, se ve la casa que está cobrando vida otra vez. Bueno, pues esta casa la, la arreglo yo para, para los antiguos dueños, bueno, para el hijo del dueño, que hemos hecho un trato. O sea, yo les arreglo esto y a cambio me dan una finca y los corrales de la casa. años no se ha hecho nada y se abandonó todo pues sobre todo la gente de antes lo ve imposible que se pueda hacer nada ahora y cuando lo ven realmente que se puede pues entonces dicen, ay va, pues mira pues mira, esta chimenea la remodelé porque decía el hombre que siempre hacía humo y esto es lo único que hemos conservado, de lo que había aquí, todo lo demás es nuevo, porque el tejado no estaba, estaba aquí un tabique. Estas zonas se abandonaron porque eran muy difíciles de vivir, la gente se fue, eso es lógico. Pero nada más que se fue, se abrieron pistas en todos los pueblos. Y dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces, tal como lo veo yo, en, en España en general no hemos sabido... Gestionar los recursos que teníamos o que todavía tenemos, ¿no? Porque, por ejemplo, se abandonaron los pueblos y se abrieron pistas para sacar toda la madera que había en el, en el municipio. O sea, para decir, bueno, ¿qué es lo que hay? Llegar, coger y marchar. Tomar el cemento y me voy a cerrar. ¿El cemento para dónde? ¿Para aquí? tomaba que tenga dos sacos, dos calderos. Bueno, Cuando vinimos aquí con Rafa el primer día la casa, bueno, todas esas paredes no se veían. Porque sea, había hiedra. ¿Ves cómo está esto? Esto al ser más bajo, había hiedra y zarzas que hacían dos metros más de espesor, y no se veía la casa. En media ceja. A ver. Hombre, porque aquí con dinero no lo puedes hacer con dinero no se hace, ni, porque ni puedes contratar a gente para que te suba a trabajar aquí, ni si lo empiezas a pagar yo, que soy un obrerito. La carretera y la luz, nada más, carretera y luz, y, pero que aún no han venido. Y aquí esto hace la carretera, pues con las palas y pagadas y de todo. Los de vacas y el que arrendó las tierras es los que más han hecho. Y Ahora dicen que la harán, que la harán, pero el alcalde de Santa Lista dice que sacará presupuestos, ya veremos. Si saca o, o no saca nada. son obras ya de las, las primeras, ¿eh? Del pueblo. ¿ha llegado? Por aquí el tractor sí que tendrá que pagar cuenta. ¿Eh? Tendrá que bajar por ahí, por ese canto. Aquello tan ganea. Ah, sí. Pero lo veis, ¿no? no. Eh, eh, eh. He metido hasta 10.000 kilos, le he metido. pasa 6.000. Ah, pasa. Sí, me ah, pasaba pues. a cargar al enanglao. No 9.900, no sé, me van. Sí. Oye, papá, pongo aquí una esquina para lavarla, no, ¿no? Vale, vale. Déjala ahí. Entonces pues es agua de obra lo que tenemos. Y ahora lo que estamos intentando es meterla ya en la casa. Que de hecho ya hay una manguera enterrada por ahí. Aquí le ahí eso para que la moneda agarre. ¿Mañana aquí o qué? ¿Eh? ¿Mañana aquí también o que le pero ¿Y pues, votar? ¿Eh? ¿Y votar? ¿Qué? Podemos llegar. Rafa dice que se quiere ir al mediodía. Pues nosotros al mediodía. Sí, nos sí, hicimos no, también. Vamos haciendo ya y así bien, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo ¿Has hecho acá, eh? Que si no llegamos, no llegamos, ¿eh? Igual hará lo que quieran. Igual hará lo que quieras. por ahí. De todas maneras, si no llegamos, Rafa, papá. Pero tienes... que caballera se quiera todo igual, ¿verdad? Mi padre vota para el rajo y yo para el zapatero, así que. No cada uno. Si no llegamos se queda la cosa igual. <risa> la verdad que igual da uno que otro. Entonces Rafa quería comprar, pero a mí vender es que es que. <risa> Es para nada, ¿no? Dices, bueno, pues sí, está vendido y qué. Pero ¿y cuánto vas a pedir por esto? Porque tampoco son cosas que tengan un valor en sí, ¿no? Y entonces, como él me explicó, pues no sé, pues le dije, digo, venga, pues si tú tienes una ilusión, yo tengo otra que es recuperar esta casa un poco, ¿no? Y entonces, pues así hacemos dos sueños, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que hicimos. Al final, hombre, costó llegar al trato, claro, porque pues cada uno valora un poco... Rafa valoraba su trabajo, nosotros valorábamos un poco pues lo que le ofrecíamos ¿no? y bueno, pues aquí estamos. Y aparte nos estamos llevando fenomenal, ¿verdad? Y estamos llevándolo adelante. Un poco de. Un poco de... ¿Eh? No nos quedará otra, podríamos claro. Cuidado no, desviarnos más, pero con la piedra esa. meten. Pero ahora ha sido cosa de la gente joven, que ahora han ido viniendo la gente joven y, parece, y les hace gracia. Y entonces es en los mayores cuando nos hemos eso más porque si claro. la gente joven no nos ayudarán entonces porque no entonces ya no sí. tenían que hacerlo no, no, no, no, porque porque decíamos para pa nosotros pues si estos porque eso se ha dicho siempre hasta ahora pues sí. si esta gente joven no tienen interés qué vamos a hacer claro pero mira o sea, a, todos, a todos les hace ilusión de volver ¿eh? sí Aquí hubieran vivido bien cuatro o cinco casas. Cuatro o, siete, cinco, sí, o cuatro siete. cinco casas conteniendo animales y eso. Pero lo que pasa, ya sacando los maestros de los pueblos, pues todo eso tienen que llevar a los críos a otro sitio, no pueden claro. estar con ellos. Pues eso, eso ha sido lo peor que han podido hacer, sacar los maestros. El vivían dos o otros. Que, carácter, que antes cuando no había otras cosas, pues la gente se aclemataba lo que había, pero cuando ya hubo otros otros otra manera de vivir en otros sitios, otra forma de vida, pues así lo hicimos. Eso sí. claro. pasa pues como ahora les pasa a los extranjeros, a los que vienen aquí, pues sí. también ven eh, otra forma de vida en otro sitio, pues oye, se arriesgan, fíjate a lo que se arriesgan a venir las pateras estas y. Y eso. Esta era la abadía, fíjate que se ha caído. Por esta parte de aquí tú, se a todo, ¿eh? Se cae más. Otro... Espera, Josefina, tú ahora me por aquí para que... Sí. tú coges el madero, para apartar un poco las partes y otras pasamos por abajo. No, así, un poco echada. ¿Sabes lo que te parece, Josefina? ¿Qué? De esos que van a explorar terrenos con ese gallato así. <risa> Una bonita es que va con el palo medio echada. La, la, ¿La escuela se ha caído toda? Al milano la no. ¿Ya? Sí, la escuela sí. ¿Y la llave? ¿Qué ha pasado? La, la llave no lo sé, sí, porque no hay ninguna por ningún sitio. Antes han aparecido todas. Déjate. Subimos al campanario o qué? No, yo no. La Virgen está en casa de San Ardico, en casa de, sí, en casa de Euralia, lo que es, no sabemos ¿Dónde está San Blas? Se lo llevaron. Ah, San Blas se lo llevaron. Sí. San Blas no lo buscarás. Que y San Antonio se ve que lo tienen desde de Castillo, no ¿eh? Ostras, aquí, ves, aquí te, te, te falla un pie y vas abajo. ¿Devina? Sí, sí. Falla, aquí. ¿Sí? no tengamos que venir a buscar, <ríe> no sé tú, un helicóptero... <ríe> Pues revit, a ver si tenía que llamar Uy ray, que no hay gente por ahí por ahí. pero bajarse era peor, ¿eh? Bajarse era peor, ¿eh, <risa> <risa> <risa> nenas? Sí, tenme parte. Que... Tengo llegado a Yo la cartera la he perdido por la juez. ¡Bien! Así sí, se ven los tejas rotos, mira, Judy. Las que se han mira, caído. Pero la vuestra no se ve mal. La nuestra no se ha caído nada. Y se oye, qué bien se oye todo desde aquí. <risa> Esta manguera y el tubo este me parece que no nos pasa esta manguera. Aunque rompamos el hormigón, vamos a romper el hormigón, pero el tubo seguirá estando ahí. pero que, que Para plástico lo raspo con la paleta, tampoco es duro como para que esté un poco Chapian. pasado. Y esto si lo que era raíz, pues lo cortaríamos allá y aquí, y, y lo sacaríamos y ya tendríamos hueco, pero... ¿eh? Fíjate. Sí, hombre, si sí, es una raíz, ¿eh? Sí, que es una raíz. pone el material y nosotros la mano de obra. El peonaje. el peonaje. Bueno, pero ni siquiera el ayuntamiento nos llevó el agua hasta un punto. Ah, sí, es verdad. Y el sí. resto todo material y mano de obra. Desde ese punto para ahí. Lo hacía es que lo que pasa que ya como ya se habían hecho las elecciones, pues ya se quedó todo. <risa> A poder ni mover otra vez. Nos obcecamos en que parece que hemos venido aquí para siempre ah, no. y vivimos como con esa idea. Ya, ya, ya. Y todo eso nos hace acaparar mucho más. Sí, más de lo que necesita. Porque, claro, sí. está bien decir, oye, pues tener algún ahorro, alguna seguridad, ¿sabes? pero a partir de ahí, pico, la vida es esto. Si, si yo puedo tener una pala más buena que una más mala, estoy viviendo en eso. ¿Para qué me voy a ahorrar dos pesetas para tenerlas en el banco? Que sí. si, si puedo estar mejor viviendo con esa pala. Bueno, el, el, el, un poco, el ejemplo de la palica un poco justo. No, bueno, pero chicos, ahora estamos en esto, pues hay que poner. Que sí. Okay. Ya se nota la paliza de esta mañana. ¿Y el sapo ¿Qué? El, el, el saco que la farra funciona. El saco que saco. Pues por eso no podía subir. ¿Qué pasa? Yo no tengo cojones a subir la carretilla arriba allá. Este poco? que saco, pues este ha cenetido o no? Sí, pues saca yo hubiera muerto porque. Este ha venido ahí dentro. Sí, sí. O sea que lo hemos hormigonado. Sí. que está de blando, Rafa. En los hierros de abajo, hay que recordar que el hogar, por forma de campana, para que lo conocimos hoy, llega a la en el siglo XV. Y ahora lo tenemos en importante, de Caballera. Recompuesta. La conservación por de Cerraremos que queda más brillante más. Aquí traga mucho lo que está dentro. Eso ya va a cuenta tuya. Si saca piedras le pondrás un tubo, ¿eh? Sí. Claro. ¿Y, el, y el, eso ahí? Ahí metida. Ahí metida. Esta piedra también la tendrás que descascar. ¿No? O dejar un poco alto. O dejar un poco alto. Lo dejaré un poco alto para no tener que picar esa piedra. Pues mañana le daré una rádida a todo esto. Ya para que quede vale. rádido y limpio. Pues nada más metemos aquí un puntal aquí ya está. O se cruzan los dos. O los dos. No le gusta yo. no, ¿tomisado? No es que... No, pero tú ya sé que está. ¿Cómo no tienes? Con, con, con, con... eso, con... Con... con... ¡Toma! ¿Con ajo? Es que por dicho que no, no, no lleva la mesa vale, vale, hasta aquí. No, porque claro... Es pues, una historia. Ah, una, no, no sé. A ver... Pues, ¿tú ¿estamos más o bueno, no? A ver, vale. a ver, vamos a mirar cuánto hemos hecho. Había 10 panes. Pues mira, cuántos has hecho. ya dijeron que no es Muy esto solamente le hace el fuego ya. ¿Va a quedar todo para noche y para mañana? Sí, para mañana, así que va a quedar. Espera que me levante yo de aquí, ya verás lo que va a quedar. Mirá el perro que, que cara hace, cuando se, le enseñe los huesos, cómo lo deja he hecho el plazo! Espérate, ya tenemos no, así, 76 años, pero ¿cuántos 77 y Luego 77 ya, pero estamos muy bien, ¿eh? Y al año que viene que volvamos otra vez, todos aquí, con 72. años, ¿alguien? ¿Quién quiere un pelón? estaría no Muy bien. Muy bien. un tiempo, ¿eh? Ya veas, da? ¿eh? Lo No. Es... Pero ya no, ¿eh? que me suena una cosa, es el eso es muy bueno. ¿Para que me caiga el agua? Ah, no te des con los plátanos. Sé. ¿Te puedes caer el agua? ¿eh? Bueno, lo vamos a pescar? Vale, no. Tira no, es muy... de... no están allí, no, la sala allí, para no. que tengan... Aquí abajo. ¿Qué ¿Ha picado alguno o no? Joder, bájame rápido. No. Tampoco poco Bueno, tengo aquí uno bien Hombre, pero es que has de esperar. Esta, la que no tiene. Ese sí, es ya. el de ayer. No, el favor. Claro. Y, la, y el de ayer es malo. No vale. ¡Eh, lo pescado! Muy bien, a ver. con esto? ¿Está ¿Está vivo? Claro. Mete el dedo, ya verás. No. No, me solo. ¿Lo puedes coger? Okay. O sea, no, papá. No, no, no, no, no, es és favora. Es auténtico ¿Eh? mira qué majo pues tenemos que mirar alrededor casi casi le hemos pisado este parece majo este está sano sano y ves como te dije yo que no está siempre solo siempre no hay otro lado que tiene más de un metro de ancho, pero bastante más. Esto lo han reconstruido un poco, no todo, ¿eh? porque eso abajo no está hecho, ¿eh? eso estaba... Porque ahora ves, el... se le ha recurrido un poco el tiempo, pero vamos. Yo no sé antes lo que hacían ni ¿eh? los años que esto tiene y cómo lo trabajaban. Y aquí estarían, pues fíjate, sin médicos ni nada. Cuando se enfermaran, o se curaban, o se morían. Pero que no, estarían sanos aquí. No les cogería muchas. Se morirían de mayores. Esto es una hueá que marca los rinderes con otro vecino. Y pues no lo había visto yo. Mira, si llevo años aquí y, y hoy le, le he encontrado. Esto es una hueá que marca aquí con caseta o, o rame, con caseta y rame. Esto de abajo es nuestro, pero de aquí es de, de caseta y rame. Pues mira, esto lo plantan con dos testigos, lo ves aquí, en ronaus también, ¿eh? Tienen uno por cada lado, y es una piedra que la parten por la mitad. Y ahora si esto levantaran para pa ver si era buena, tienen que sacar los dos testigos y juntarlos, y entonces la piedra une, igual que estaba antes. Y así vale, esta huega es, siempre es una huega que ni, ni, nunca la pueden cambiar. Bueno, pues ya hemos encontrado otra cosa. Es una piedra de cal pura y entonces es muy fácil de trabajar y pesa muy poco, también. Luego la, el calor no la no la raja ni la hace calentar ni nada, entonces se empleaba para cosas de chimeneas y para los hornos de pan. Aquí en este pueblo todos los hornos de pan están hechos de, de esta piedra. Luego irán, ves, con esta bajada pues se hacen así unas No te lo vas a creer. ¿Qué? Pero mira. Y no he medido nada, ¿eh? Mira. Abajo te has hecho el rosco. Sí. Pero abajo. Ahojo, año y medio hemos acabado la fase de rehabilitación integral de lo que son el nuevo barrio. ¿eh? Y podemos pensar en política, en los ratos muertos que tengamos ahí en la era. Y entonces, entonces podemos pensar chavado. si te quieres presentar para el ah, bueno. sí, sí, eso ya sí. es otro tema. La que presentase para alcalde calderra aquí. Bueno, no lo sé, pero vamos. Sí. Ya, ya, ya está casi. Sí. es que no hay lugar para pensar, ¿no? Yo es no. Que digo, es que no. Ahora es trabajo duro y ya, y ya está. está. Sí. Todo, ¿no? sí. Thank you.